¿Qué tal, queridos amigos? Feliz Viernes, qué alegría que eh, en la presencia de Dios iniciemos nuestra jornada hoy dándole gracias a Dios. Viernes, concluyendo ya la semana laboral, los invito para que con mucha alegría demos gracias a Dios. Y digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oye el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaban el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vuelve la palabra a traernos esta imagen del celo de tu casa me devora, del esfuerzo para que el templo sea sagrado, pero sobre todo el templo que somos cada uno de nosotros. Esforcémonos hoy por agradar a Dios, por hacer la santa voluntad del Señor. Feliz día, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos.